Gracias por continuar con nosotros Y ahora vamos a hablar De cosas sumamente importantes El buen humor Tenemos con nosotros Nuestro payaso Corombolón Bienvenido Tenemos también a chocollito Que nos visita desde El Salvador Que ahora hace causa común Para un campamento especial Que ustedes tienen que inicia hoy Bienvenido a De Saludo. Mañana Gracias Francis, gracias Fulvio Por la oportunidad, gracias a todos el pueblo franco macorizano que nos está viendo a través de este subprograma de mañana que está en sintonía y como decía Fulvio en la introducción, sí, estamos acá porque estamos invitando a todos los niños, Francis, Fulvio, a los padres también, a los adolescentes, a los jóvenes, que se den cita a un campamento que tendremos en las instalaciones de lo que es Corombolón Inflapar como ustedes sabrán, yo vine a anunciar lo que era Su la inauguración, apertura. la apertura, ya es una realidad, tenemos un mes operando Y en esta ocasión quisimos hacer este campamento con un costo sumamente increíble El costo de este campamento, adivinen cuál sería ¿Cuál? Ustedes, que haya payaso, que haya trampolín, inflable, unas instalaciones así No, eso cuesta como 5 mil pesos pues déjame decir... ¿Por niño? Por niño, sí, por cabeza. Pues lo estamos haciendo totalmente gratis. No, no te sorprenda, es así. Totalmente gratis estamos haciendo esto, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo en mis oraciones siempre digo, Señor, bendíceme para hacer de bendición a otros. Amén. Y en un momento de mi vida quise cogerle la palabra al, al que fue presidente, a Mojica, sí. de aligerar mi equipaje. Pero ¿cómo puede una persona aligerar su equipaje si no tiene herramientas para bendecir a otras personas? Entonces, aprovechando la presencia de mi amigo y hermano que conocí en Colombia, Chocollito que viene a un evento internacional, quisimos hacer este campamento, unificarnos, él trata tres valores muy importantes y esa parte se la voy a dejar. Bueno, ahí. vamos a saludar entonces al visitante que está aquí en San Francisco de Macorís del Salvador. ¿Cómo se siente? Pues bien, gracias a Dios, eh, buen trato de mucha gente acá, lo tratan muy bien. Qué bueno. Eh, la amabilidad de muchas personas, pero principalmente como es en una manera de un llamado. ¿Cómo lo controlamos? Ay Dios mío, yo como yo soy loco no lo entiendo <risa> ¿Cómo lo controlamos? Eh, que estoy en mi casa, tú me dijiste siéntate como en tu casa, pero <risa> bolón Y así me siento en mi <risa> casa A, pide, pide café <risa> Ay qué lento Bueno, eh, mi, mi nombre es artístico, soy el payaso Chocollito. Pero dentro de mi rama no solo trabaja Chocollito. Ya sino que trabaja también un padre de familia. Yeah. Donde yo como payaso me presento ante el público el 30%. Y los los hago que se rían y todo. De hecho, cargo este lazo. Este lazo es algo muy especial, donde a mí me amarran los pies y las manos. Me amarra muy duro. Pudiéramos hacerlo acá. Bueno, no creo que tengamos el tiempo, pero oh, yeah. vamos a aprovecharlo. Okay. Pero cuando me amarran muy du duro las pies y las manos, yo yo salgo siempre de este, de este enlace, siempre. ¿Cuál es el mensaje? Uh, creo que te vas a sorprender. En ese momento yo me desmaquillo ante el público y el público se pregunta, ¿y qué pasó con el payaso? Entonces empiezo a contar, yo soy licenciado en teología. ...y me falta un año para ser licenciado en ciencias jurídicas... ...trabajé 12 años con el gobierno ganando muy bien... ...y renuncié para dedicarme a hacer esto en mi país, El Salvador... ...donde yo hago estos eventos dos veces diarios... ...diarios, en todo El Salvador... ...donde yo no les cobro ni un centavo por hacer estos eventos... ...¿por qué? ...porque enseño tres cosas principales... ...Dios, familia y que se rescaten valores... ...empiezo a contar brevemente parte de mi historia... ...y la historia de mi hijo de 18 años de edad... ...llamado Natanael... ...donde mi hijo fue secuestrado por las pandillas... ...durante dos meses y medio... ...yo anduve haciendo reír a mucha gente... ...por eso tuve el payaso... ...y yo les digo... ...durante dos meses y medio... ...así como ustedes estaban riendo... ...así me tocó que andar en muchos cumpleaños... ...hacer reír a mucha gente... ...mientras la gente no sabía que mi hijo estaba secuestrado... ...al final... Eh, encontré a mi hijo, y ese es el significado de este lazo Amarrado de pies a manos, con un escopetazo en la cabeza Por eso le digo que cuando a mí me aprieta uh -huh. muy duro y me duelen las muñecas uh -huh. Recuerdo cuánto mi hijo pudo haber sufrido, por eso hago ese lazo A través de toda la historia, wow. eh, empiezo a preguntar, ¿por qué Dios...? Porque estoy cansado de ver iglesias que se viven criticando unas con otras Mientras los jóvenes se están perdiendo y la familia se está desintegrando Porque familia, les pregunto a los jóvenes Jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu madre o a tu padre te amo? ¿Por qué tiene más amigos en el Facebook que tus propios padres He visto madres que andan con canastos, se han caído, se han raspado la rodilla y se han levantado por darte el alimento y los estudios Cuando tú eres desagradecida y desagradecido Madres postradas, con grandes calenturas en las noches Mientras ustedes bien vengan, están chateando con su novio o con su novia Les pregunto, ¿qué pasaría? Dios no lo permita Salen de este lugar y muere tu madre o tu padre ¿Cuál es el valor que les han dado tú a esa de Y ahí voy con las madres y les digo, madre, hoy voy con ustedes ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo o a tu hija, te amo? ¿Por qué ahora que existen redes sociales, le dedican más tiempo a las redes sociales subiendo fotos cochinas y sus hijos se dan cuenta de lo sinvergüenza que son ustedes? Wow. Eh, y les digo, están más pendientes de cómo anda vestida la vecina que de sus propios hijos. Así es. Se saben más una novela que la vida de sus hijos. Y ahora la justificación... Cocoyito, me has to tocado muy profundo. Eh, <risa> Es una historia muy triste. Sé que, y le pido a Dios que nos libre del mal que a otro le suceda por, para subsistir. En una sociedad que no le devuelve un gobierno, que no devuelve seguridad ni bienestar a sus familias. Si sí buscan los votos nuestros, si sí buscan las cosas y nos hacen la promesa. Y lo dice la constitución, tanto en El Salvador como aquí. ¿Qué tú esperas? de que transformar donde tú estás en El Salvador o aquí, que nos toca tenerte aquí de visitante con un mensaje tan profundo y tan poderoso. Pues mira, eh, ayer fue quemar ropa, porque mis <risas> eventos los esperamos para ahora, y ayer mi compañero y mi amigo. Me dijo, Chocollito ve a listarte Que hoy vas a hacer tu evento Y yo dije Este sí si se pilló, yo <risa> Y me listé rápido Y a pesar que no teníamos el Porcentaje de familia Déjame decirte que ayer lo comprobamos Mucha familia estaba muy quebrantada Abrazando a sus hijos Y yo le pido a Dios Que la gente que está viendo este espacio Que pueda llegar ...estos días... ...y que... ...podamos encontrar valores que se han perdido... ...se acabaron buenos días... ...buenas tardes, con permiso por favor... ...y podamos honrar a Dios... ...no por ver una religión... ...sino porque debemos de respetar a Dios... ...y aprender a respetarnos... ...como familia... ...que los hijos amen a sus padres... ...y sus padres regrese el amor cabal con sus hijos... Qué bueno. ...y... ...cuál es mi esperanza... Yo soy una persona pasajera ahorita. Yo siempre tengo un dicho: mi tren me está esperando allá afuera. Me subo a mi tren y sigo mi camino. Y hoy estoy acá, en República Dominicana. Mi tren me está esperando ahorita. Pero mientras me está esperando, voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Le guste al gobierno o no le guste al gobierno. Yo se lo digo a todos los de gente en mi país: te guste o no te guste, me ayudes o no me ayudes. Yo me voy a morir haciendo esto, cueste lo que cueste. Les Muchas invito, gracias. en serio, les invito. Porque a veces hay cosas buenas que no saben de qué se esperan. Pero hago la aclaración y con esto termino. Esto no lo hace ni Chocollito ni José Domínguez. Esto solo lo hace mi Dios. Así es, gracias. Muchísimas gracias. Bien. Gracias por venir y por darnos a conocer a Chocollito Reiteramos la invitación. A partir de las 4 de la tarde. Hoy. Desde hoy arrancamos campamento. ¿Y a qué hora es el de show? El, el de no, eso inmediatamente haya la gente el que foro. llegue. Arrancamos con lo que es el show. Yo mediante estaremos. Por y ahí. también le daremos apertura al parque para que los niños disfruten qué del bien. parque, porque no solamente venirnos a ver a nosotros y disfrutar de las enseñanzas y la hay magia cómica en este show mucha magia cómica, mucha risa, mucha diversión, pero también llevamos el mensaje de salvación que es lo que pretendemos sembrar la semilla en los niños, los padres que vayan, así Después. que a partir de las 4, aquí mismo cerca de nosotros en la Fran Grulló. Dos cosas, si usted televidente quiere saber de mí, busque en YouTube, aparezco como el llanto de un payaso y se dará cuenta de lo que yo voy a contar, no es mentira y lo otro es, pueden ver mi página, para mí valen más los hechos que las palabras y ustedes van a ver todos los eventos que ando haciendo diario en El Salvador donde aparezco un payaso Chocolito buscando sorrisas. no lo digo como una publicidad, sino porque si usted se queda cuenta que lo que vamos a hacer es lo que va a ir a esperar este Bueno, día. pues gracias a Chocolito y a Corombolón por esa la casa. propuesta y la verdad que me llegó muy profundo el mensaje y a ustedes, espero que también lo disfruten y vayan y denle apoyo a esta actividad, porque sé que los hijos están ahora muy inquietos en las, en las casas. No se muevan, regresamos.